NETO aquí, cuando sí, NETO sí, no está, no viene. No, pues. Ayer no la página. Dios yo no ¿Ayer usted no salió? ¡Ah! Y, al... Ay, ¿Y cuando me Tú no estás, tú no estás, tú no estás tú No, estás, acá. Oh! no, no ¿A un no, porque fíjate tú, él no iba a chocolate que estaba ahí. Era tú. Le llevaba un chocolate. Le <ríe> llevaba un hombre. chocolate. Vamos a ver si reportamos atención. Increíble. Atención, no valgas. Hasta, hasta, hasta chocolates lo llevan ellos de Señores, padre. miren, hablando de robo, ¿Cómo? sucedió un robo que me han llamado a nivel nacional de tan famoso que se ha hecho el robo. Eh, un amigo de nosotros, eh, empresario de San Francisco de Macorís, el señor Juan María. Y, y su hijo y Giancarlo, que es nuestro, nuestro amigo nuestro hermano claro. fueron víctimas de un robo pero un robo que yo soy el que les robó, Neto y tengo que estar mínimo, mínimo seca en Dajabón porque bueno. con todos esos cuatro que se robó ese tipo mínimo mínimo en Dajabón tiene que estar bueno. mínimo Mire, mire, mire, Ahí está el hombre. Entró. Lo que me encuentro raro es cómo él pudo abrir esa puerta. ¿Eh? Mire, eh. Para mí que esos, esos perros, esos perros están de Ya esos perros que Ya mañana esos perros hay que regalarlo. Los perros no la... Están regalando. Atención, Jorge Luis, si tú quieres unos perros, van a regalar esos perros para ti. Están meneando la cola mucho el pivo. El pivo. Sí. Sí. Ah, pues una gente de ahí mismo entonces. Si son, mira, mira ¿Eh? eh, mírenlo ahí. El tipo entró. Mm. ¿Eh? Okay. Mírenlo ahí. ¿Para que iba para allá? Él sabe para que iba. Él eh, pa sabe. No, mire, ahí hay llama. ¡Ande Diablo Ah, Y sabía de la luz. Te llamo ahora. Espérate, espérate, mi hijo. Estoy haciendo algo, por pues, favor. No, no, no, pero yo hasta quiero identificarlo en el Guayde porque se lo conocen. Ya tiene que conocerlo. Mijo. ¿Tú sabes dónde ese ladrón lo van a conocer? ¿Dónde? Hermano. En la noche. ¿En la noche? Hermano, Hermano una llamadita. lo buena. Hola, buena. Ese fulano está en el sitio. Mire, mire, mire. Ah, ok, sabía que era ahí. Él eh, sabía que era ahí. ¿Tiene, caray, tiene que Es una gente okay. de allá mismo. Ok. Él sabía que era ahí. No, no eh, qué calma, qué calma. Eh, calma. Costa, no ok, ven. Ahí va. Mira, Mira, que sabe, ¿Sabe que hay? Que está la vuelta. Uh, buena. Le da. Okay. Le está dando. A ver qué es lo que es. Y le da. Y se rompe. Ahí no encontró nada. Ahí no encontró nada. Entonces viene. Eh, viene, buscando, buscando, y no encuentra nada, y viene y le da okay. la puerta, okay. bingo, okay. hey, hey, hey, miren, okay. ay, y qué fue lo que encontró, no, ahí dejó el arma, se fue. Eh, eh, mire ese paquetico. todos los cuartos que no están ahí son muchos, neto. Eh. Cuando están en un puerto, es eh, eh, eh, eh, eh un sobre Manila. A no, Son claro muchos. Claro. Ok. Eh. Hello. ¿Qué pasó? Hello. Ok. Ah, pues... Señores, mire, ay, ay, ay. ¿Y quedan más? Sí, pero ahí tiene ya en la cintura. ¿Ahí que están los grandes en la cintura? Señor, ese hombre, ese hombre tiene que identificar, obligado, porque es que él no, eh, eh, eh, ni me, ahí van los amigos, <tose> Ay, Dios mío. ¿y qué día fue eso? Pero fin de semana. Sí, pero fue fin de semana. Bueno, bueno, un pintor. ¿Quién para ese pintor ahí? Eh? El hombre va disimuladamente en una caja, en una caja de pintura. ¿Quién, quién se imagina que un pintor tiene tanto dinero ahí? ¿Y cuánto estamos hablando? Tengo entendido que hay mucho dinero, que más de 10 millones, creo, por ahí. Chiquita, ¿por había, había, en dólares había muchos cuartos, en dólares habían, ah, dije, ah, <risa> yeah, había, unos cuartos ahí. Esto, sabes, ah, bueno. Pero, vamos a pero mira cómo va a eh, tranquilo. Eh, eh, eh, ok, vélo allá caminando. Ok, va caminando el hombre tranquilito para allá. Ahí, ahí, ahí, mira lo tranquilito ahí. Bueno, ah, okay. aquí. Están dando una atención. A la persona que lo vea, se le va a dar 100 mil tururú. Yo al menos sé que es hombre el tipo. Me pueden dar 1.500 alante, porque ya yo voy adivinando algo. Eh, no, no tanto. No, no pero yo estoy ya adivinando ya que el tipo es hombre. O sea, y la va a corromper pintura. Me pueden dar mil pesos adelante porque adiviné algo. ¿Cuánto que están dando? 100 mil. Okay. Atención, Neto Flow. Muchachos, recojan. <risa> hay 100 mil en el aire. Señores, 100 mil pesos. Esperen el programa. ¿Eh? Yo creo que ahí, ¿tú crees que ahí se descubra? No, Neto, son 100. No, son 100, ¿Eh? ¿Son, 100? ¿son 100, 100, ahí está. Hay gente que por menos me lo 10 100 mil pesos. Sí, pero lo. No, no. Lo Mira, a la lo empleado de ahí. De venta de no, no, porque preso es una cosa uh -huh. y detenido es otra. Que la gente no quiere entender eso aquí. Cuando yo a mí me detuvieron, y dije: Papá, te está preso. No, es detenido. Una investigación. Tú eres mundo, los primos que viven en el campo. Tú eres mundo, bajen. hola, manito. Una investigación, todo lo que trabaja ahí, hijo, todo el mundo. Una investigación sentado allá en el cuartel. Para que lo investiguen. Uh -huh. Ese, esos perros no ladran. Todo el mundo. Hijo. La pera mía se llama Nedita, ne ne ne ne ne ne ne le pusieron. La, se la secretaria tiene que estar nerviosa. sí Negrita se llama. Y yo entro al patio de noche. Y ¿What? después que me ve que se hace ladraje. Pues, un pibu que suele ser que los perros pibu cuando tienen eh, como eh, el cuerpo calor o algo, no sé. Ellos como que borran y no saben quién es el dueño y le vuelan arriba. O eso puede es por un segundo que le pasa a eso a los animales. Pero eso, perros, Cuando vienen el tipo, ellos como se eh Y el tipo, ese caballero lo va a identificar hoy. Porque no está... Ni, ni cubierto de pin, no le da mente a la cámara. Él fue muy seguro. No, aunque tiene mascarilla, esto? Sí, pero no importa. Imagínate tú. Yo te conozco a hasta con un abrigo. Sí. O, o, o de lejos. ¿Y si el tipo no era ¿Y fue ¿Tú entiendes? No, ese señor no va con miedo a robar ahí. Usted no ve miedo, ni se le cae nada. Antes, cuando se usaba mucho robar en casa, ¿te acuerdas? Que antes, cuando no vive en los barrios, se llevaban la. Te le daba un cólico al ladrón. Y era ya sabes, con un abrigo y, y, y dejaban todo votado por ese hombre. Él fue derechito. Se una madre, una vaina. Él, él no, ni revoltió, que es inteligente, que lleve esa investigación. Él ni, revol, ni revoltió nada para buscar una llave. Él fue derecho. ¿Tú entiendes? Entonces eso tiene que estar investigado. Y esa llamada, aquí hay organismo que la llamada te la rastrea. Nada tiene que coger la hora y el sitio. Por eso están las antenas. El, el, la longitud de la llamada. Hoy que hizo una llamada ese día, está ahí ubicado. Y ve la hora de video y todo. ¿A qué hora que fue? La dirección. Duarte con Colón. O sea, así. Bueno. Esperemos que se investigue el caso. Que la policía venga con el pagadero. Si usted, si tú quieres, si tú quieres ganarte 100 mil antes de que llegue el doble sueldo ahí está, adivina, Abrigua y adivina quién es el tipo, bueno. vamos a la pausa.